Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar el rendimiento de tus cosechas y conseguir cogollos más grandes. Ricardo de Badajoz nos preguntó qué diferencia había entre un abono de crecimiento y uno de floración. Hola Ricardo, la diferencia se basa principalmente en el porcentaje de nutrientes que lleva cada uno de los abonos. Este porcentaje se basa en el índice NPK, que indica la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que se encuentra en cada uno de los fertilizantes. Los fertilizantes de crecimiento contienen más nitrógeno y tienen menos contenido en fósforo y potasio porque durante la fase de crecimiento la planta necesita sobre todo nitrógeno. Mientras tanto, los fertilizantes de floración son más ricos en fósforo y potasio porque durante la fase de floración la planta requerirá una mayor cantidad de estos nutrientes para desarrollar sus cogollos.